Y yo molestando. Falta todavía tres. Ayer vacunaron los vamos a poner más bellas. Nos vamos a ponernos lindas. ¡Wow! Para este verano. del sol porque el sol está me está dando frente frente a la cara son son son son son las 9 y 50 mi esposo está levantado desde tempranísimo eh, yo me levanté hace una hora y algo y aquí estoy es tan tranquilito, o sea, es tan silencioso, que yo estoy como que disfrutando bastante, pero ya quiero como que dar una vuelta y vaina, o es lunes, falta todavía tres días, hoy, hoy mañana y pasado, ya el jueves podemos salir, mi esposo jueves se va al trabajo, yo puedo salir, dar una caminadita por aquí, a ver qué lo que y nada, todo bien. El, yo tenía ayer como problema un poquito. No problema, sino ayer me dolía el estómago. Creo que es agua. El filtro eso de agua. No, no me siento bien confiada. Me sentía súper como arrebatada el estómago no sé, con muchos gases, no sé si es agua o es comida, ¿cuál de todo, No sé, puede ser los dos, pero nada. No. Ah, quería, quería contar sobre las cejas. Antes que nosotros fuimos de Áncara, hicimos una cita con una doctora, pero adivinen que parece que esas doctoras son muy solicitadas. Y solamente tenía disponible la fecha 12 de marzo. Pues cuando yo regreso a la capital, yo voy a hacer uh, láser para quitar las cejas. Esto es, ¿qué más? Algo más que yo quería contar, pero en la mañana yo no funciono muy bien. En la mañana ni celebro duro como dos horas para comenzar a funcionar, entonces. Ay, quería enseñar el pueblo, pueblo que está del otro lado allá. Déjame ver. Miren. Estas las casitas para allá, para allá. Es el pueblo pequeñito. Para allá que podemos ir. Es el único pueblo que hay cerca. Ni siquiera ciudad, es un pueblito, un pueblo. Y pues sí. Aquí abajo tenemos otro mangal. Déjenme enseñar. Míralo aquí. Eso es un mangal. Donde se puede hacer carne. Barbecue. Y esa es la casita donde se puede compartir. Y con esta vista fabulosa. Un día hacemos una carnita cuando se puede. Son que A la una. A la una de la tarde. A nosotros trajeron... Traieron... Déjame poner ustedes aquí. Nos trajeron almuerzo. Vamos a ver qué lo traen. Traen así. Mm. Déjame poner ustedes para acá. Pues aquí hay una mandarina. Brócoli yo creo que es pero se ve como medio feo, ensalada y eso, algo turco, que son tomate, cebolla, con salsa de tomate, aguacate, <ríe> no, aguacate no, pero es, no sé, es algo así, y de caliente son, ¡Oh! ¡Uy! Y Madrid! Estoy haciendo desorden. Oh, aquí tenemos pollo con un ají verde. Esto es sopa con fideos, pero de tomate. También lo traigan un yogur y pan. Pues eso estamos haciendo. Mi esposa trabajando y yo molestando. <risa> y ya más nada Vamos a seguir así hasta jueves ¿sí? uh -huh. sí. eh, Yo quería uh, levantar la tema Sobre abdomenes ¿Verdad? Abdomenes específicos de mujeres Por ejemplo eh, Yo sé de mi propia experiencia Que es muy difícil a sacar estos abdominales, como dice, cuadritos, ¿verdad? Porque la grasa se deposita con mayor frecuencia en abdómenes en las mujeres. Eso tiene su razón porque los órganos vitales tenemos en esta área, también las mujeres llevamos al feto ahí. Y después de los 40 años, nuestro estrógeno en la hormona sexual femenina comienza a bajar. Hay solamente una simple razón por qué las mujeres acumulamos más grasa más frecuente en esta área. Por ejemplo, la, los hombres, en principal hormona de los hombres, es testosterona. Es responsable del crecimiento de la masa muscular. ¿Cuál es la hormona principal de las mujeres? es estrógeno. ¿Qué hace estrógeno? Es responsable de la grasa corporal. O sea, con esto ya se puede ver por qué a los hombres se salen más rápido y más fácil los cuadritos que a las mujeres. Entonces con la, con la naturaleza no, no podemos discutir. O sea. Entonces yo entiendo que siempre queremos un apuro, ¿verdad? Como que de un día para otro yo quiero sacar esos abdominales. Y eso no funciona así. Abdominales. Creo que 80 o hasta 90% de abdominales de mujer es alimentación. ¿Verdad? Y es unos ejercicios corporales O sea, si usted va a hacer una hora de abdominales, no creo que usted sacará abdominales ni un mes ni dos meses. Es cuerpo. O sea, usted tiene que eh, incluir... Cardio tiene que incluir uh, piernas a eh, probar la parte de arriba también y entonces siempre queremos sacar de una vez pero yo recomiendo que al principio es mejor limitarse sí, sí, sí. con entrenamientos que son circulares o sea repeticiones con poco descanso por ejemplo, 20 segundos, usted hace una, una, un ejercicio, 10, 15 segundos de descanso y siguen volviendo. Y así van 3 a 5 repeticiones. Creo que en realidad dos veces a la semana hacer específicamente abdominales es suficiente para las mujeres. Yo hago dos veces a la semana. Pero lo que pasa es que yo... Otros dos y tres veces a la semana lo hago que incluye el cuerpo entero, que eso también um, afecta abdominales como ejercicios. Pues yo no voy a hacer una rutina de 10 minutos hoy, yo simplemente voy a poner un poquito de cada, deja que pase el un poquito de 5 de mis, mis favoritos ejercicios para abdominales que van a, simplemente lo voy a poner unos segunditos así que usted lo ven cómo hacerlo y si usted puede repetir cinco veces está bien si puede repetir seis veces está bien si puede hacer diez repeticiones es mejor todavía pero usted lo hace hasta que usted se siente que pueden hacer y muy importante siempre siempre tiene que sentir eh, si usted se incomoda algún movimiento y algo de espalda, usted tiene que pararse Porque en realidad, cuando usted está haciendo abdominales, la espalda tiene que estar eh, sin ningún tipo de dolor Pues lo voy a enseñar Cuando mi esposo termina, porque tiene una reunión ahora por el Zoom Así no pasamos el día entero, tengo que estar en balconcito y pues lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a poner las bellas. Nos vamos a ponernos lindas. Para este verano vamos a estar mamotas, mamacitas. La temperatura está bajando mira cómo está como fogueado no yo salí sacar mi aguacate para poner de este aquí está listo para comer Banana y una perra. Ay, vamos a entrar. Bueno. Uf, qué brisota. Uy. Hani. me falta? que? Wow. Pues yo hice ejercicios y voy a desayunar hola coca-cola <risa> aquí estoy yo hoy es martes, verdad? Ajá. sí, hoy es martes el día está lluvioso y cosas así y no sé, mi esposo trabaja, trabaja, trabaja, trabaja de... esto es mi desayuno, dos tortillitas, aguacate con uno tomatito cherry chia seed con un chin de guineo y matcha latte con uh, leche de soya y como ustedes pueden ver está lloviendo yo voy a desayunar después voy a trabajar un poquito arreglando editando video. Eh, quería decir, que yo quería decir? Ah, los suegros míos ayer vacunaron los dos. Y el papá y Anne, el papá y, y, y la madre de mi esposo, vacunaron ayer. Eh, hasta el día de hoy se sienten bien. Y nada, ojalá podemos ir a verlo pronto porque tenemos un año sin ver. Eh, hace, hace falta a nosotros en realidad y a ellos nosotros también pero fue ellos que dijeron que mejor que no mejor que no vengan para no traer ningún tipo de <coughs> de bicho. y ellos porque ellos son muy mayores creo que el padre tiene 70 y algo 75 tu papá tiene 74 y la mamá va por ahí mismo y pues ellos se cuidaron muchísimo y pues tenemos un año sin ver. Y ya hace falta, yo quiero ver mi suegre, mi suegro, el papá de mi esposo. El suegro siempre me trae unos, siempre me regala unos dulces. Como que si fuera que yo voy a visitar a mis abuelos. Acuérdense cuando usted visitaba a los abuelos, siempre la abuela te daba... Un dulcito, una vainita. Así siento yo cuando lo visito. Y nada, pues, reportamos más tarde. El día está feito Nosotros estamos trancados. Falta dos días más. Pues nada. Jueves mi esposo ya va al trabajo. Hoy es martes. Sí. Pues sí, hoy y mañana y ya. Y pues nada, reportando más tarde. Yo voy a hacer un té, creo que se llama Hinojo en español En turco se llama Rezene Así Este té, como yo estaba malita del estómago Este té es muy bueno si usted tiene problemas con digestión, cosas así Es Hinojo Rezene Es así la florecita, es súper bueno entonces, mi querido marido, mi querido marido, se acabó su, su trabajo. Son casi las cinco, falta diez minutitos. Y mis amores, está nevando. Lo voy a enseñar ahora, Benz. Mira, ni se ve las montañas. Ya usted vieron el frío. La temperatura está bajando. Imagino que mañana vamos a amanecer con un frío. Pero aquí tenemos calentadores, todo eso. Eh, me voy a despedir en esta nota. Al besote para todo el mundo. Eh, pónganse, chicas, a hacer ejercicios en la casa para ponernos lindas. Aproveche ese tiempo ahora de que estamos en casas. Tal vez se puede cocinar algo más ¿Ale? saludable de lo regular. Okay. Eh, ¿Qué yo estaba diciendo? Que como estamos en las casas... Tal vez aprovechan y se cocina algo saludable que usted nunca cocinaba antes. O unos ejercicios de 5, 10, 15 minutitos. Y cosas así. Ah, pues para que aprovechamos nuestro tiempo de estar en casas Que me cuiden. Un beso. Bye.